Hey yo. Este es el big flag, acá es ese gang, urbanos con style, Daniel en los controles y en el beat. Hey yo. Uh -huh. Mira, que es más de lo que tú creas, siempre contra la marea me encontrarás hasta aquí Siempre, me verás hacia adelante, nunca bajando los guantes seguiré hasta el fin Mira, que es más de lo que tú creas, siempre contra la marea me encontrarás hasta aquí Siempre, me verás hacia adelante, nunca bajando los guantes seguiré hasta el fin ¿Cómo es posible? Pues la verdad yo no lo sé, solo ritmo lo que siento, siento que esto me tocó al nacer, ¿ves? Sin destino fui creciendo en un ambiente de malvados donde la nieve se mueve sin que neven el estado. Están en blanco, estoy creciendo en el talento, mi hijo el orgullo del pueblo que quiero que a mí me tengan. Yo lo tengo muy adentro, pero bien adentro, al barrio, al callejón que me dieron la noción de seguir en este sueño de mi abuelo. La bendición, hoy tengo que ser fuerte, pues la vida es inminente. Solo pocos te hablarán honestamente. ¿Ah? blanco sí que ataca con el toque desbarata a los niños que se creen están sudando la casaca oh shit yo solo quiero estar bien poner el nombre de mi equipo primero siempre al 100 yo, yo digo, digo y lo escribo mi día en una letra puedo estar como si nada sentado en la banqueta otro día puedo estar amenazando a mi libertad. mi día no es normal solo es diferente el tema el amor tocó a la puerta yo sonrío sin razón tengo una bella dama cuidando mi corazón sabe que la adoro por amarme como soy porque sabe que este vato si salió del callejón siento lo que escribo escribo lo que siento hay una parte que me dice que yo no tengo que hacerlo esa madre me corrompe pienso tengo que moverlo así que arriba las manos los que logren entenderlo el sentimiento que vive dentro del pecho un amante del hip hop compa siempre represento donde quiera que yo voy sin olvidar de dónde estoy. la tristeza no me sirve si salgo por todo bro los ánimos que tengo hoy no me los baja nadie la esperanza hasta el cielo tengo que apresurarme el destino muchas vueltas cambia solo si tú lo haces la vida se vive relax no pienses apresurarte viendo tenemos que aprender sintiendo aprende tú a querer Mientes.